vale pues mi proyecto final es una aplicación web para un fotógrafo esto viene inspirado por mi hermana que es fotógrafa y lleva cinco meses insistiéndome y bromeando con que cuando le voy a hacer una página web pero evidentemente esto no se lo voy a dar a ella porque primero tenemos que hablar del precio bueno la estructura del proyecto está compuesta por, por dos paquetes por la de la API donde he desarrollado todo el backend de la aplicación, la parte de front, que como su nombre indica, pues he desarrollado el frontend. Eh, tengo cuatro modelos en total: uno de fotos que simplemente utilizo para una galería de fotos, para crear una galería de fotos. Luego otro modelo para concertar citas con el fotógrafo, otro con unos precios estándar del fotógrafo y otro para unas reseñas de usuarios que han trabajado con, que han solicitado sus servicios eh, para estos tres para cada uno de estos tres últimos tengo un cruz pues con eh, uno para traerme pues, todos los, todas las citas los precios las reseñas eh, para ver detalle de alguno para hacer para pues, concertar una cita o crear un pack de fotos o crear una un, tu propia reseña. Eh, luego para modificar alguno o para borrarlo. Los paquetes y las dependencias que he utilizado son estos. Y de documentación destacar que las fotos las he sacado de FreePix y que para las reseñas el nombre, tanto el nombre de cada reseña como eh, la foto de usuario la he sacado de un par de APIs y bueno, pues al final ha quedado un poco así. Tiene una, una vista de Home donde se puede ver eh, una, un, una principal parte del trabajo del fotógrafo y al clicar en el, en el botón pues te lleva a una galería de fotos dependiendo de, del nombre de, de cada. De cada, vamos, de el estilo de cada tipo de fotos. Eh, luego puedes ver las reviews de las reseñas de, de otros usuarios y un pequeño formulario para dejar la tuya. También tiene otra página con información de, del fotógrafo, con supuestas fotos del fotógrafo de cómo trabaja. Eh, luego tiene también eh, la. Vista de precios con una tabla con precios, unos precios estándar y el formulario para poder crear tu propio pack. Luego en la parte de contacto, pues simplemente un botón que te lleva a la parte de, de las citas que tiene el formulario de las citas y las citas que ya hay que esto en un futuro me gustaría hacer un calendario. Y para poder acceder a esto, es decir, para poder acceder a esta página y poder hacer una, poder concertar una cita, pues tienes que estar registrado. Yo como ya estaba logueada, pues eh, he accedido sin problema. En cuanto a código, me gustaría utilizar la parte de reseñas, eh, básicamente pues para traerme todas las reseñas que tengo aquí, eh, todas las tarjetas. Pues utilizo un map, los datos los traigo con SWR del pack. Eh, hago un map sobre esos datos y para traerme el, la foto de perfil, el nombre de usuario y eh, según la, la, la valoración que se le ha dado, pues se pinta más estrella amarilla o más estrellas negras. Y el comentario. En, el, en la parte del input he utilizado React Suite State. Eh, para cada input he creado una store con sus acciones y para cada cada campo pues tiene una acción que manda la información eh, bueno sí manda que eh, manda la información aquí en la en la store que eh, con esta librería lo que hago es validar la información que recoge cada campo antes de mandarla por ejemplo para el nombre de usuario pues recibe el, lo que es el usuario ha mandado en ese campo va, eh, comprueba si se ha si se ha enviado y comprueba si es un string perdón, comprueba si es una string y si está todo correcto pues lo manda para el email también, esta librería, lo que tiene así muy guay, pues que tiene un campo ya directamente de email, es decir, no te vale meter cualquier otra cosa, te comprueba directamente que es un email. Para los números, pues le puedes meter un mínimo, un máximo, que también mola bastante. Y luego, pues si hay algún error, no devuelve nada, es decir, no se manda nada al back al a la base de datos. Si todo fuese bien, pues eh, con el set y se vuelve se vacían los campos y con esta función de mutate se manda todo a la base de datos. Que esta función, ah, lo cerré, lo tengo en, a ver si lo encuentro aquí. En el, en el fetcher, es como un fetcher, al final, solo que en vez de tener un get, lo que tiene es un post y así manda la información a la base de datos. En la base de datos pues tengo todos los endpoints eh, para traerme todas las reviews, para, para eh, ver detalle de alguna. En este post es donde recibe todas las reviews que tienen en el, en el formulario. Con este podríamos editarlas y con este otro podríamos borrarla y el modelo de la reseña al completo sería este y eso es todo.